Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a llevar los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con Él, me voy con Él, me voy con Él, aleluya. Dilo, dilo pueblo del Señor, pronto viene nuestro Rey. Me voy con él, me voy con él, aleluya. No me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Levántate, pueblo, que hay bien. llevará a la Nueva Jerusalén y nos llevará ya viene Cristo señales hay almas salvadas con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, con tu ayuda señor, yo no me quedo, me voy con él, y ya muy pronto suena la última trompeta, y todo aquel que escucha con Cristo al cielo. trompeta y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré hoy canto La trompeta sonará Hoy canto alegre Con todo mi corazón Bendito es el Señor Esperamos tu venida Dios mío Ven pronto Señor Jesús Porque ya muy pronto Con Cristo yo me iré Hoy canto alegre Yo me iré Y ya muy pronto suena La última trompeta Y todo aquel que escucha Con Cristo al cielo irá Y ya muy pronto suena La última trompeta Y todo aquel que escucha Con Cristo al cielo irá Hoy canto alegre Con todo mi corazón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 Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, voy, Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, vengo a este templo que es tu casa de oración, bendito sea Dios mío, por la iglesia Pentecostal la cosecha en el Perú, Vengo a este templo que es tu casa de oración Este es el camino que va en tu dirección Hoy Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, hoy Señor No me desampares, ilumíname Señor Hoy Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, hoy Señor Ilumíname Señor Hoy Señor Rumbo a ti, rumbo a ti Hoy Señor No me ilumina Ilumíname Señor Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya